Hola, ¿qué tal? En esta temática identificarás aspectos a considerar en la creación de videos. Debemos establecer un guión el cual tenga un inicio, nudo y desenlace o conclusión del tema a tratar. Escoger un lugar adecuado que tenga una buena iluminación en el caso de que tú vayas a aparecer en este recurso o vayas a grabar a otra persona u objeto. Si vas a utilizar texto o imágenes, Procurar hacerlo de manera adecuada. Las imágenes no deben estar pixeladas y no debemos hacer uso de mucho texto en cada secuencia de nuestro video. Debemos evitar sonidos que puedan afectar la comprensión del mensaje a enviar. Procurar que la música de fondo sea adecuada. Podemos usar una música suave y en el caso de nosotros hablar en nuestro video, no utilizar música que tenga una letra. Ahora, ¿qué debemos evitar en la creación de videos? No se recomienda utilizar muletillas al exponer tu tema, ya que esto demuestra una poca preparación del tema. Debemos evitar imágenes borrosas, también videos extensos o por el contrario videos de muy poca duración y que tenga mucho texto o información para leer, ya que no podremos alcanzar a visualizar esta información que tú vas a presentar en el video. Y debemos evitar ruidos externos que no faciliten la comprensión de nuestro mensaje o puedan ser molestos para la audiencia. Te invitamos a tener en cuenta todos estos tips al momento de crear tu video en la plataforma de Canva, que vamos a revisar en la siguiente temática. Hasta la próxima.